Hola a todos y a todas. En la modelización matemática, los modelos en ecuaciones diferenciales no lineales son fundamentales. El primer paso para comprender el comportamiento cualitativo de las soluciones de estas ecuaciones no lineales es entender bien el de las lineales. Tenemos la ventaja de que se pueden deducir teóricamente todos los posibles tipos de comportamiento de las soluciones de los sistemas lineales de coeficientes constantes de dimensión 2. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo se construyen los diagramas de fases de estos problemas lineales, comenzando por un breve comentario sobre algunas funciones que necesitaremos conocer para entender mejor lo que sigue. Lo primero que hay que entender es lo que les decía, que las funciones hay que conocerlas, ¿no? las funciones que se aplican y hay que saber cómo, cómo, cómo son, ¿no? tener una idea gráfica de cómo son esas funciones. ¿no? En primer lugar, lo que hay que tener bien claro cuando uno quiere hacer un, trabajar con esto es el, es el, el significado del valor absoluto. ¿no? Si yo tengo una función g de x que es f del valor absoluto de x, esto, como todos sabemos, es la función x, f si x es positivo, pero es f de menos x, si x es negativo, bueno, aquí le podemos poner el menor o igual aquí o aquí. Con lo cual, esto significa que si yo tengo aquí una función, esto es algo bastante, una tontería, pero que aclara bastante eh, lo que vamos a ver después. Si yo tengo aquí una función que es así, por ejemplo, f de x en la parte, eso solamente necesitamos f tener la parte positiva definida, la g va a, de ser, va a ser igual que ella en la, cuando x es positivo, Va a, ser la misma, va a tener la misma gráfica, pero cuando la X es negativa, la G va a tener, por ejemplo, si tenemos aquí un, un X, su valor absoluto va a estar aquí, ¿vale? Va a ser menos X, entonces la altura va a ser esta y por tanto lo que vamos a tener aquí es como una especie de imagen especular, ¿no? De la que estamos por aquí, ¿vale? A través, como si tuviéramos un espejo en el eje de la sí, ¿no? Tenemos una simetría respecto del eje y, ¿no? ¿vale? Por tanto, basta con eh, dibujar la función f en este lado como la función en la parte x positiva para saber cómo va a ser en la parte negativa y cuando x es negativa, ¿vale? Y eso nos ahorra bastante cuando estemos trabajando con esto porque lo que hacemos es solamente trabajar eh, la, lo que pasa cuando x es positivo y luego extrapolamos a los otros cuadrantes, ¿vale? La segunda función que hay que utilizar y que hay que trabajar bien es eh, la función es ¿Qué pasa con las funciones k por x, valor absoluto, elevado a alfa? Donde la k es un valor real y dependiendo de la alfa, pues el comportamiento de esta función puede ser de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Entonces podemos distinguir aquí varios casos que nos van a hacer falta luego para los diagramas de fase. El primero, cuando alfa está entre 0 y 1. ¿vale? Evidentemente el caso 0 es inmediato porque es la constante. ¿no? Esta no, es, esta no tiene más más no hay que explicar mucho, ¿no? El caso cuando está entre 0 y 1, pues lo que tenemos un poco, vamos a decir así, las podemos hacernos la idea de que esto serían, pues, las raíces, ¿no? Por ejemplo, un medio, pues la raíz cuadrada, un tercio, la, cuando alfa es un tercio, pues tendríamos la raíz cúbica y así, aunque evidentemente alfa es un, un número real, ¿no? Pero la idea es que al final son del tipo como la, la gráfica de estas funciones, vamos a considerar en el caso K positivo, para que no nos afecte el signo, si K es positivo, pues tendríamos en la parte positiva, cuando X es positivo, tendríamos, por ejemplo, eso como una gráfica como la de la raíz cuadrada, que es así, ¿no? ¿Vale? Es decir, tipo parabólico, ¿no? De acuerdo, recuerden que eso, ¿no? Que sería, si esta es la raíz cuadrada, por ejemplo, pues la raíz cúbica, ¿cómo sería? La raíz cúbica, que alfa sería más chico, ¿no? ¿Vale? pues lo que hace la raíz cúbica es hacer así, ¿no? Es estar, estar más pegada por debajo a esto, ¿vale? Ser, vamos a decir así, la parábola, la rama de parábola esta es más excéntrica, cuanto más alfa sea más pequeña, ¿no? Pero también afecta el K. Si K es más grande, pues aumentará y será esto más grande. Y si el K es más pequeño, pues, pues lo, lo achatará, ¿vale? Total que al final siempre por este lado, cuando K es positiva, lo que tiene son esos, ramas de parábola de este tipo. En cam, claro, como decía, en el caso negativo, pues lo único que tenemos que hacer es, vamos a decir así, eh, pasarle la simetría respecto del eje Y. Así si tenemos esto y tenemos lo que pasa aquí. Todas las demás van a ser así, van a ser así, ¿de acuerdo? Cuando estamos con X negativo. Claro, que la otra opción, lo que nos queda sería el caso cap negativo. Si K negativo, pues tiene... Que ahora la función, claro, el, el valor absoluto es positivo, la E negativo, por tanto la función va a ser siempre negativa. Y ahora lo que tiene son ramas de parábola, pero así, ¿no? ¿Vale? Al final es la misma. Cuanto mayor mmm, el módulo de K, más grande se hará, más abierto. Cuanto más el módulo de K sea más pequeño, más cerradita será. ¿Vale? Y también igual cuanto alfa está más pegado del cero pues será más excéntrica y cuando está más, más cercano al 1, pues será tenderá casi a ser la, re la recta, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, por el otro lado igual, de forma eh, evidente, pues vamos otra vez a eso, ¿no? A la parte A, vamos a decir así, a la, eh, a la parte positiva, a, a, a, al reflejo del de lado positivo, ¿no? En cuando X es negativo, ¿vale? ¿Mm? ¿De acuerdo? Luego tenemos, estas serán las curvas siempre, ¿no? De, esta, de estas funciones de este tipo. Vale. Si tenemos que la alfa es mayor que 1, ya estaríamos, vamos a decir así, con los tipos parabólicos habituales, el cuadrado, el cubo, la cuarta, ¿vale? Pero también los puntos valores intermedios porque son reales, ¿no? Pero al final, básicamente, estas son, ¿no? conocemos más, pues eso, si es el cuadrado por la parte positiva va a ser así si es el cubo va a ser así si es el cuadrado la cuarta ¿vale? ¿de acuerdo? van a ser más o menos excéntricas cuanto mayor sea el alfa, más excéntrica va a ser, y por el otro lado ¿vale? hombre, las pares recuerdan siempre, cuando las x es un cuando alfa es un número entero par va a esto ser igual, pero bueno, cuando alfa es un número real, pues eh, hay que tener cuidado porque la, la el, el hace falta el valor absoluto, ¿no? Entonces va a tener por aquí esta, vas a tenerlas así, o sea, las gráficas de esta función. Siempre que no nos olvidemos, estamos aquí en el caso K positivo, ¿no? ¿Vale? En cambio, cuando K es negativo, lo que hace es darle la vuelta a la X, ¿no? A la F. Por lo tanto, es decir, la F va a estar por debajo y las gráficas van a ser así, ¿no? Van a ser así por aquí... Y por aquí van a ser de, de tipo parabólico. Parábolas, recuerdan, que son las cuadráticas, ¿no? Pero al final todas... Bueno, las de las, las, las potencias de grado 4, también si hay un cambio variable, y cuadráticas y tal, son parábolas. Pero bueno, que son del tipo parabólico, más excéntricas o menos excéntricas dependiendo de cómo sea el alfa. ¿Mm? ¿Vale? Luego, el siguiente caso que nos quedaría sería alfa negativo. ¿Mm? ¿Vale? Evidentemente el otro caso que nos comeríamos aquí es el alfa1, pero en el alfa1 que tenemos el valor absoluto, ¿no? Cuando alfa es 1, ¿no? que sería el único caso positivo que nos queda aquí, lo que tenemos es el valor absoluto, que sí si lo conocemos que son rectas, ¿no? Rectas positiva y ya está. Esta, el caso alfa0, pues ya tenemos que entonces la función realmente, como es una potencia negativa, pues realmente tendríamos que este sería una k partido por x elevado a un beta, donde beta es menos alfa, positivo. ¿no? ¿Vale? Con lo cual aquí ya lo tenemos, es un problema en el cero, ¿no? Tenemos infinitudes en el cero. Ya el cero no, es, no está en el dominio de estas funciones y tendremos, pues qué, pues claro, pues, del tipo hipérbola, ¿no? Pues, recuerdan, cuando, yo qué sé, si beta es 2, pues tenemos, es 1, pues tenemos la, la, para, la hipérbola de toda la vida, ¿no? La, la, la rectangular, ¿no? La que es así, ¿no? ¿Vale? vale tendríamos esto en el caso K positivo. Igual que antes, pues tiene la hipérbola por aquí cuando x es positivo, la y es positivo, ¿no? Vale, si K es positiva, la x en valor absoluto es positiva, la y está por aquí y evidentemente lo que les decía cuando es el valor absoluto por el otro lado, cuando es la x es negativo, lo que vamos a tener es la x negativa, vamos a tener la imagen por este lado igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que igual que antes, según sea la k más grande o más pequeña pues esto va a estar más pegado a los ejes o menos, ¿vale? Va a, estar, va a crecer más, más acercarse más a los ejes o menos. Van a, la síntoma va a ser más fuerte o menos, ¿no? ¿vale? Pero al final todas son curvas de este tipo. Aquí, por aquí, por aquí. Y también, dependiendo de que el beta sea mayor o menor, pues va a ser estar más pegado a los ejes, más, vamos a decir, va, va a ser la, variante, la variación es mayor o va a ser más suave la curva, ¿no? ¿vale? Pero eso, al final solo son pero en el caso K negativo, pues evidentemente ya, ya me imaginamos que esto, que, claro, que es lo mismo, pero ahora la F es la que es negativa, con lo cual cambia de signo y por tanto las curvas van a ser así: van a ser así, o más, para, más arriba o más abajo, dependiendo, pero todas al final en los dos extremos tienden a los ejes, ¿no? Estas tienden hacia el menos infinito, por aquí cuando te acercas al cero, y aquí cuando te vas hacia el infinito te acercas al cero de la X. Y por el otro lado igual, porque recuerden que estamos con valor absoluto, o sea, que esta incluye este lado también. Y vamos a hacer las curvas en hacer así. ¿De acuerdo? Y claro, recuerden el asunto que el objetivo nuestro, que es trabajar cuando, eh, cuando estemos trabajando, esto van a ser soluciones de, generales de la solución y vamos a poder tener casos K positivos y K, ¿no? Recuerden, son constantes de integración que pueden ser positivas y negativas y lo que tienes al final son... Puedes tener curvas por aquí, por arriba, por abajo, por aquí, por aquí. ¿Vale? Todas las posibilidades. ¿Vale? Eso en cuanto a esta, esta función, que vamos a utilizar bastante. Eh, para el caso ya, en el caso en que tenemos eh, raíces autovalores reales múltiples, aparece otra función que es bastante, bastante importante. ¿vale? Vamos a hacerla así, vamos a poner... El, eh, realmente voy a poner una intermedia, que es la función b por eh, valor absoluto de x por el logaritmo del valor absoluto de x. Esta es otra función que tenemos que manipular bien, ¿eh? ¿vale? Porque nos aparecerá en, en las cuentas de, la, de, la, eh, de las diagramas de fase, ¿vale? Esta es, evidentemente, como un valor absoluto, siempre lo descomponemos entre la parte positiva. Claro, aquí lo que pasa es que ya sí que no se puede valer cero porque el cero está totalmente prohibido por el logaritmo, ¿no? No puede ser cero, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad, fíjense que esto ahora sería menos x logaritmo de menos x, ¿vale? O sea, en principio sería así, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa en esta función, ¿vale? Que aunque aquí en principio uno no está en el dominio, o aquí el cero es un punto de discontinuidad, realmente esto es una discontinuidad evitable, porque si nosotros estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vamos a olvidarnos de la b, de x por el logaritmo neperiano de x, ¿m? esto es una de tipo 0 infinito, que se puede resolver por el hospital, recuerdan, poniéndola como el cociente, por ejemplo. Bueno, y si no, de todas maneras, ustedes saben siempre que la, el, cualquier polinomio puede so, por encima de... Va, más, tiende a cero más rápido que esto tiende a infinito. ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, si lo quieren hacer por el hospital, pues te este, aplican aquí al hospital. Esto será 1 partido por x, esta será menos 1 partido por x al cuadrado, y entonces te queda el límite, cuando x tiende a cero por la derecha, de menos x al cuadrado partido por x, que es evidentemente, ¿no? ¿Vale? Luego, realmente, aunque uno ponga esta función, es, tiene una discontinuidad habitable en el cero y realmente en las funciones es otra de las cosas que hacemos. Eso en análisis parece siempre tenemos que estarlo distinguiendo cuando tenemos, es una discontinuidad habitable y entonces ya tenemos, ¿no? Esto es lo que hay que definirla como, hay que evitar la discontinuidad, es decir, hay que considerarla cero cuando... Cuando uno ten, en, en la práctica tenemos esta función, realmente cuando te, tú empiezas a tomar valores, cuando X está, está cerca de cero y están cerca de cero, ¿Vale? Por tanto, este es el asunto. O sea, realmente hay que evitar la discontinuidad evitable, ¿no? definiendo por cero Y entonces así ya la tienes toda perfecta y, y funciona. Y, y no tienes por qué estar salcando este caso específico. ¿De acuerdo? Entonces, y en principio les digo, por pues esto es perfectamente... Esto es continuo, incluso derivable, etcétera, etcétera. Lo único que hay que tener cuidado por el, el salto, no tienes un problema. Pero en principio puedes trabajar como, como funciones independientes. Bueno, total, que al final estas funciones, como son? Pues eso, bueno, lo que les decía, podemos trabajar con esta y luego hacer el espejo de la otra, en este caso, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo sería? Ya sabemos, tenemos que por el cero es continua, ¿vale? ¿Y qué sería? ¿Cómo serían las derivadas? Para estudiar, les decía, esto hay que estudiar la función. Si yo derivo esta función en este lado, sería b... Vamos a olvidarnos por ahora del b, que es lo único que hace, nos cambia el signo por arriba y por abajo, nada más. Eh, sería la derivada del primero, 1, por el logaritmo de x, más x, por 1 partido por x. Es decir, esto sería el logaritmo de x más 1. ¿Vale? Se dan cuenta siempre, esto va a ser... Esto es positivo... Cuando x es mayor que 1, ¿vale? Pero esto, hay un punto entre 0 y 1, que esto se hace 0, aquí hay un cambio de signo. Luego hay un, un extremo, en la deriva, hay un 0 de la derivada que es logaritmo de x igual a menos 1, por lo que es lo mismo, hay un extremo que es elevado a menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es un extremo, ¿vale? Que es realmente incluso pues podemos ver como que el extremo en ese, la función en ese elevado a menos 1, podemos sacar que lo que vale sería, o sea, fíjense, aquí si le ponemos el b es igual, ¿no? el 0 es el mismo. El extremo, lo único que pasa es que será máximo o mínimo será según el b. Eh, pues sería aquí, el extremo sería elevado a menos 1 por el logaritmo de menos uno, de elevado a menos 1, que es menos 1, con lo cual realmente es menos 1 partido por esto. ¿Vale? O sin B, o sería, el extremo sería me, eh, menos B partido por E o más B partido por E, ¿no? Según sea positivo o negativo el B, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, entonces hay un extremo aquí. ¿eh? Hay un punto entre el 0 y el 1 que esto, en 1 partido por E, esto, que esto cambia, tiene un máximo. Luego la función realmente aquí, si se fijan, estas funciones, ¿eh? y aquí es donde salen, esta figura es poco extraña, eh, tiene que en el 0 vale el 0, ¿vale? Y si ponemos eso, vamos a poner B positivo, ¿no? para que no nos modifique el signo, pues tiene un, un máximo aquí, en el 1 partido por E, ¿vale? Si se fijan, en el 1 siempre va a volver a ser 0, ¿de acuerdo? Bueno, esto podría ser un máximo, un mínimo, ¿no? Eh, Perdón, lo estoy dibujando mal. Si es B negativo, lo que te va a salir es el por aquí. ¿no? El, el, extremo será, el extremo será por aquí debajo. Esto no. Esto no ¿Vale? Será al menos 1 partido por E. Con lo cual, realmente. Y luego, cuando X tiende más infinito, esto se va más infinito. ¿sí? Y en el 0, luego la función va a ser así y va a ser así. ¿sí? ¿De acuerdo? Estas funciones van a ser así en el. En el... Aquí tiene una cierta curvatura positiva, cóncava, todo esto, esto funciona igual. ¿Vale? Pero va a ser así, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, por el lado negativo, va a ser de esta manera, ¿no? Lo que le decía, un, un, una imagen especular de esto, ¿de acuerdo? Vale. Esto en el caso de positivo, eso, si B es más grande, pues esto será más, este, este, claro, porque estará multiplicado por B esta, canta, esta cantidad, pues será más exagerado. Siempre pasa por, esta, esto, esta, sea el que sea B, siempre pasa por el cero, siempre en el... En el 1 siempre vale 0, ¿no? porque la B no afecta al logaritmo, o sea, va a ser así, o va a ser más así, más, más así, o más, o vamos a decir así, más achatadita, ¿no? ¿de acuerdo? Pero son de esta, tienen esa forma de aquí y por este lado va a tener esta forma también, ¿no? Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, tín, tín, va a pasar por aquí debajo. ¿De acuerdo? Tienen esta forma en valor absoluto. ¿no? De esto en el caso B positivo. En el caso B negativo, ¿qué ocurre? Pues, <coughs> pues pasa tres cuarto lo mismo, pero ha cambiado de signo. ¿vale? Luego, entonces aquí va a ser así, el extremo, lo que le decía, el extremo en uno, uno partido por ahí va a estar aquí arriba. Ahora, ahora sí estoy adiguándolo bien. Y aquí sería así, y esto se va hacia abajo. ¿Vale? En el caso B negativo. Esto. Puede subir un poquito más o subir menos, según pues sea, ¿vale? Será más excéntrico, menos excéntrico según sea la B, ¿vale? O más apagadito, ¿no? Pero más, Dios mío, más, más achatado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esta será la parte por aquí. Y por aquí, pues igual, ¿no? Por aquí va a ser así, en el lado simétrico, ¿vale? Y va a ser así, va a poder ser así, o va a poder, ¿no? O va a poder hacer así, ¿De acuerdo? Esta es la manera de esto. De hecho, esta no es la que. Exactamente esta no es la que aparece en la. En, en el caso de, la, eh, de los diagramas de fase. La que para aparece realmente, la que nos va a aparecer, es la, una función del tipo una constante por x más otra constante por. Perdón, por a, valor absoluto de x por el logaritmo de x. Esta es la que va a aparecer. Es decir, será esta más un. un un valor absoluto, que este valor absoluto recuerdan, ¿no? Es mayor cuanto mayor es X, más chico cuanto más chico es X. más ¿no? cerca del cero está. Con lo cual en estas, eso por eso digo, dependerá de la relación entre A y B. Aquí sí que empieza a ser, aparecen casos, pero lo que sí van a aparecer van a ser tipo eso, pueden tener, pueden, van a ser cosas del tipo, pues eso, claro, no va, van a aparecer si se fijan, todas van a pasar por el cero, pero esto puede subir más, subir menos. Ojo, en el 1 ya no pasa, este puede no cruzar, ¿de acuerdo? Puede que haya puntos en que ya en el por aquí no vuelva a pasar, ¿de acuerdo? Bueno, cuando, tiene el, cuando tiendas a infinito, cuando tiendas infinito en algún momento. Pero esto que se puede, pueden subir hacia arriba, pueden, ser, pueden bajar, pero básicamente. ¿no? Pueden ser de este tipo de nuevo, pueden ser más achataditas, ¿vale? Pero al final, básicamente el comportamiento viene a ser parecido a este. Pero más achatado, más arriba, más subido, más abajo, ¿vale? Pero de este tipo, ¿de acuerdo? De aquí estas son las zonas estas que aparecen en las... Eh, esta, esta es un poco la, la, el caso este en el que aparecen, ¿eh? en el caso de los, de la, de los um, autovalores iguales, ¿vale? En esas S que aparecen en los diagramas de fase, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estas son las funciones básicas, ¿eh? De acuerdo, y de hecho incluso una de las cosas que le animo es que cojan por ejemplo el Maxima y, pro, y dibujen, varias eh, cojan distintas combinaciones de A y B y prueben para que vean, ¿vale? Que salen funciones de este tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues este es el primer vídeo, ya luego ahora con estas funciones nos meteremos con el, los diagramas en sí mismos, ¿de acuerdo?